en la cara, de todos y de cada uno, y, y que la Argentina arranque y que podamos resolver este, esta deuda que heredamos, esta deuda externa que, que bueno que, que seguramente bueno, va, va a posibilitar que la Argentina pueda comenzar a crecer y, y generar lo más importante, que es trabajo para todos. Vamos a poner en marcha la Escuela Municipal de Emprendedores. El 6 de marzo tenemos más de 600 inscriptas e inscriptos. ¿no? La, la, la economía social llegó para quedarse en la Argentina, ¿no? porque porque bueno, fue lo que, lo que logró que en estos últimos cuatro años de desastre de gobierno de Mauricio Macri, eh, esa economía social con emprendedoras, con emprendedores, pudiera resolver los problemas económicos de, la, de cientos de familias. Así que bueno, nosotros vamos a tener la escuela municipal de emprendedoras y emprendedores que, que seguramente va a posibilitar con la ley de góndolas que se va a aprobar en el, en el Congreso Nacional, que cada producto alimenticio, que cada producto como, como el de la mermelada de Laura, por ejemplo, pueda estar en la góndola, y competir con, con los productos de primera marca. no Esto es derechos e inclusión para todas y para todos.